Un 2003 llegaron los médicos cubanos, dejando su familia para venir a mi barrio, para salvar vidas. Todas y todos nos contentamos y en nuestras casas los recibimos. Nos sentimos muy contentas y muy contentos y hasta familia los llamamos. Mi vecina se enfermó a medianoche, mi doctor... Corriendo llegó, le examinó y pastillas le recetó. En la mañana mi vecina apareció, amaneció sin un dolor, fue corriendo al módulo a agradecer a mi doctor. Le llevó una arepa calientita, rellena con caraota y quesito. Tomando su cafecito, el doctor le agradeció. Más tarde llegó una señora, le dijo, doctor, para llevarla Pérez corriendo, está pariendo, está pariendo. Al ver los gritos de la mujer corriendo salió el doctor a ver a la mujer pariendo. A tiempo llegó y recibió al niño y Jorge Luis le colocó. Esta fue la historia de nuestro doctor Jorge Luis, del médico cubano, los primeros médicos que tuvimos aquí.